Porque las plumas son más poderosas que las espadas Y con mayor razón cuando somos cada vez más Escribir es resistir yo tomé el autobús de CDMX a mi pueblo y encuentro Que aspectos del paisaje están incorrectos Gente que vende lo que sea para comer Y bajo el sol de Cuernavaca eso está cabrón joder Y es que muchos citadinos no son malos Pero es que les falta el tino de abrir el panorama y ver ¿Qué hay que hay fuera sí. Y no en otros estados sino en la delegación de al lado Desaparecidos hasta niños sin que nadie los proteja Yo no soy un patriota para mí eso es xenofobia Pero claro que me encanta el en el que me tocó estar, la comida deliciosa, las mujeres son hermosas, pero hay algo que nos falla: la mente de cangrejo que tiene el hombre promedio, más los putos gobernantes lobos con piel de cordero, aunados a que nunca nos ponemos de acuerdo, Tan como resultado un país que está cayendo. ¿Cómo? Sé que escribir no nos va a sacar de lo yo sé que mi opinión hará que alguien me quiera aventarlo, pero yo no pararé, pues lo que mis ojos ven es que nadie hace nada y alguien. Y lo tiene que hacer yo. Sé que escribir es resistir. El objetivo de la vida es hallar un objetivo para vivir. Y El que creo que a mí me ha tocado es abrir conciencias para dejar un legado. La derecha es una mierda, solo apoya a los compadres. El gobierno vuelve monopolios a las estatales. Y mientras tanto, a los pobres que se jodan, ¿no? <susurra> Tantos empresarios y nada en el corazón y la izquierda, esa <susurra> tal vez está peor. Salvando al universo desde tablet o laptop, <susurra> odiando al gobierno por cualquier cosa y luego pidiendo que les paguen hasta la mota El líder de derecha solo piensa en el poder y el de izquierda es lo mismo pero hipócrita a la vez ah. Nadie piensa en el pueblo, en verdad nadie ah. lo hace Pues no les demos lo trabajemos por lo nuestro Ya se sabe que el coraje que me causa no lo tiene ni Obama a ver si en el 18 lo vendemos, a ver si es que algo cambia, queremos un gobierno justo y Pan PRD y Morena, son la misma mierda y Vas. punto. Que escribir no nos va a sacar del hoyo, yo sé que mi opinión hará que alguien me quiera aventar lodo, pero yo no pararé, pues lo que mis ojos ven es que nadie hace nada y alguien lo tiene que hacer. Yo. Sé que escribir es resistir el objetivo de la vida, es hallar un objetivo para vivir, el que creo que a mí me ha tocado. Es abrir conciencias para dejar un legado Dije que las mujeres son hermosas y en vez de decir empoderadas o algo así Yo soy el baliz y esto es Luces en el Vacío